Muy buenos días a toda la población boliviana, un saludo a todo el pueblo boliviano. Agradecerle primero por toda la cooperación y por todo el esfuerzo en esta lucha contra el coronavirus. Y como ustedes saben ahora, la, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 235, todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas de, sobre las responsabilidades económicas, políticas que se realiza en cada uno de los ministerios. Por lo tanto, estamos acá para hacer ese seguimiento que personalmente yo lo vine realizando cuando trabajaba en la gobernación de Santa Cruz más de 10 años, todo lo que es el seguimiento a la economía nacional y sobre todo al despilfarro de los recursos que ya se veía en la gestión del MAS, porque se priorizaban proyectos de tipo político y no así proyectos de inversión de beneficio colectivo de la población boliviana. Ustedes pueden observar en la página web, están todos los artículos que escribí sobre la economía, donde el 2011 ya alertaba cuando todo mundo pensaba que era un éxito la, la economía boliviana y el modelo, alertaba de que íbamos a entrar, si seguía el despilfarro, en un déficit fiscal, que lastimosamente tres años después, el 2014, empezó este déficit fiscal y siguió el gasto descontrolado que había. Eso se puede verificar porque eso lo escribimos en libros de fundaciones que especificaban este detalle. Seguidamente, dentro de lo que es el marco normativo, tenemos la siguiente, los objetivos de lo que es el ministerio. Siguiente, los objetivos del ministerio tienen que cambiar totalmente con lo que era un simple, el ex ministro, ahora candidato, era un simple cajero y recibía las órdenes sin ningún criterio de tipo técnico o de control presupuestario. No hemos visto controles de ningún tipo que pueda haber ejercido. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en el Fondo Indígena, en que se entregó dinero a, muchos, a muchas personas sin seguir la normativa. Lo que queremos ahora es un ministerio prudente, un ministerio que le toca administrar la crisis y sobre todo administrar el tema de la bajada de recursos. Y lo que es peor la lucha contra la pandemia del coronavirus, que ha puesto de rodillas a muchas economías y ha mostrado la debilidad de lo que son los servicios de salud. Este ministerio, y por instrucciones de la presidenta Yanine Áñez, a partir de noviembre, lo que ha buscado primeramente es la estabilidad económica, que en muchos casos no se está dando en países vecinos. Por otro lado, esta estabilidad económica va a descansar en una administración eficiente y equitativa de los recursos naturales, financieros y humanos. También una supervisión y fiscalización de los programas y proyectos de la inversión pública y gasto y empresas públicas que no hubo en 14 años. Este ministerio no cumplió con esa fase ni los organismos de fiscalización ni tampoco la Asamblea Plurinacional. Vamos a tener que priorizar todo lo que se refiere a inversión pública, tener proyectos de impacto, porque los recursos que vengan, aparte de tener la prioridad el tema de salud, vamos a tener que trabajar también con el tema de proyectos de impacto social y económicos que nos permita generar excedentes y aminorar el impacto que tiene a nivel mundial y a nivel nacional el tema del COVID-19. Y uno de los aspectos también que siempre observamos y lastimosamente el candidato en 10 años y actualmente no quiere debatir es la transparencia de la información. La publicación del estado de situación de la economía del país, que es lo que estamos haciendo en este momento, los sistemas de información estructurados y accesibles y la información disponible en la página web. En el tema de desarrollo económico. Tenemos que trabajar con lo que es la reducción de la pobreza y desigualdad, mejorar la distribución de la renta nacional, priorización y preservación de los recursos y priorizando la salud y la educación. Buscar también equilibrar el presupuesto de las empresas estratégicas con una mayor fiscalización. Siguiente. ¿Qué hubo de crecimiento, pobreza y desigualdad de ingresos? Siempre nos dijeron que el crecimiento del PIB era, era fuerte. Hay una desaceleración a partir del 2013 que baja de 6.8 a 4.2 y ahora está en 2.2 a pesar de toda la cantidad de recursos que tenía el gobierno, que ahora no los tenemos. Una pobreza moderada, una incidencia en la pobreza, que se estanca desde el 2013 y no hay una reducción ya bastante pronunciada a partir del 2013, porque el gasto público ya deja de ser totalmente es de ineficiente y no tiene de ninguna manera el efectivo de llegar a la población con recursos, con beneficios, como ha sido también el problema de la salud, en la cual no tuvo ninguna prioridad y el Ministerio de Salud, el presupuesto nunca pasó básicamente de 300 dólares, 300 millones de dólares, por lo tanto, tampoco tuvo la prioridad. Fue un ministerio totalmente golpeado, por lo tanto, no se pudo atender todos los servicios que tenían o demandaba la población. Y en desigualdad de ingresos, también se nota un estancamiento a partir del 2011, donde no existe una reducción de la desigualdad, por lo tanto, quiere decir que las políticas aplicadas en esos siete, ocho años, no ha tenido ningún efecto en la población boliviana, por lo tanto, esos son los indicadores. Siguiente. ¿Qué fue lo que ocasionó este despilfarro de recursos? Fíjense ustedes que entre el 2000 y el 2005, existe también un ciclo de bajo precio de materias primas con anteriores gobiernos, y tenemos desde el 2006 hasta el 2013 un superávit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que habían más ingresos, pero eso fue por los precios altos. Pero a partir del 2014, el déficit fiscal sube de 3.4 aproximadamente a 8.1. Sube aproximadamente tres veces porque... Lógicamente el despilfarro del gobierno y la falta de control por parte de la asamblea y también de los organismos de fiscalización hacen que este, este presupuesto vaya aumentando permanentemente, este déficit vaya aumentando permanentemente sin control y ahí comienzan a echar mano a todos los recursos de todas las empresas. Y si ustedes se fijan, durante seis años a partir del... 2015, se aprueban presupuestos con déficit fiscal en la Asamblea Plurinacional y no hay ninguna observación. Hemos trabajado aquí revisando si auditoría interna o la Contraloría tiene algún trabajo con relación a por qué el déficit se estaba subiendo de esta manera descontrolada. Sin embargo, no hemos encontrado ni en el Ministerio ni en ningún organismo de fiscalización, un informe que llame la atención a este ministerio por el despilfarro y por qué se estaba presentando el presupuesto con este nivel de déficit, que como ustedes pueden ver, era totalmente descontrolado. Hasta el 2018, que llegó a 8.1, y el 2019 baja a 7.2, que eso sí bajó a 7.2, porque... Al hacerse cargo la presidenta Yanine Áñez, lo primero que instruye es dejar de despilfarrar los recursos y seguir haciendo proyectos de tipo político y de interés personal, no así de interés colectivo. Siguiente. Y aquí podemos ver el sistema, cómo utilizaba el anterior gobierno y el, que, y el actual candidato de que desde el 2013 la ejecución entre noviembre y diciembre, en los últimos dos meses, aceleraban y comenzaron a generar, por ejemplo, ya un déficit de 3.9, y como había positivo 0.6, es que nos da 3.4. Fíjense que en noviembre y diciembre, de lo que corresponde al 2014, el déficit lo suben en 4.9. El 2015, en dos meses, lo suben aproximadamente en 7.3%. El 2016, el noviembre-diciembre, lo suben en 3.5. En noviembre-diciembre del 2017, 3.6. Y en noviembre-diciembre del 2018, 3.9. Con lo cual llega a 8.1, un déficit totalmente descontrolado que nos hubiera llevado a la debacle posteriormente. ¿Qué sucede cuando nos hacemos cargo? Entre enero-octubre, ya el gobierno del MAS tenía un déficit de 5.2%. Y si hubiéramos seguido la tendencia de los años anteriores, el déficit hubiera llegado a 9.5%, lo cual ya estaba fuera de control totalmente. Se bajó a noviembre, diciembre a 2% por los controles que aplicó la nueva administración de la Presidenta Yanine Áñez, se postergaron proyectos políticos y sobre todo que se priorizaron todo lo que eran pago de sueldos, salarios y las inversiones que sí requería el pueblo boliviano, como era el tema de salud, porque nos encontramos con que no se habían pagado los servicios de diálisis desde febrero del año pasado hasta diciembre y tuvimos un recargo de deudas de aproximadamente 2 mil millones de dólares que el gobierno anterior no pagó justamente por el descontrol que tenía en las cuentas nacionales. Con ese ajuste que hicimos entre noviembre y diciembre del 2019, tuvimos un ahorro de 6.474 millones, que fue una primera base para poder trabajar, cuando llegó el problema del coronavirus, en atender el tema de bonos. También se ahorró en el tema más de 400 millones de dólares en la compra de combustibles en un lapso de aproximadamente cuatro meses. Porque ese ahorro que se, que se tuvo no nos explicamos dónde iba tanto diésel comprado por la anterior gestión y tampoco tenemos un informe porque por ser un producto que podía llegar a cualquier lado, no tiene un registro real de ese gasto. Esta fue la manera en que se pudo controlar en primera instancia todo lo que se refiere al déficit fiscal, que fue lo primero que establecimos claramente como prioridad que no siga el despilfarro. Siguiente. Si ustedes se fijan, la reducción del déficit fiscal, el 2016 era 7.2, subía a 7.8, 8.1 y el 2019 bajamos a 7.2%. Bajamos a no, los niveles de 2016. Con el más hubiéramos llegado a 9.5 y esperamos que este año esa proyección la hicimos de 6.6. Cuando no teníamos todavía el coronavirus, estamos haciendo el trabajo. Va a ser muy complicado, pero todo esto se ha conseguido gracias a la administración eficiente de la inversión pública, priorizando los gastos de programas de impacto económico. Y estamos equilibrando la programación de ingresos tributarios, que en este momento hemos tenido que utilizar varias políticas de postergación de lo que son lo, la política tributaria, sobre todo incentivos tributarios, para apoyar el tema de la salud. Reducimos drásticamente los gastos corrientes, superfluos y no necesarios en el funcionamiento estatal para su reasignación para el sector de salud. Acuérdense que la presidenta Yanine Áñez asignó más de 10, dijo vamos a asignar 10% al, a, al proyecto al, a salud para atender todo lo que es el tema no se sabía del coronavirus para darle prioridad a la salud y se determinó que el 10% del presupuesto general de la nación vaya a salud y es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en un marco de una política de austeridad y eficiencia económica y ante una pandemia muy complicada que esperemos que con las medidas que vamos tomando, vamos también nosotros apoyando todo lo que es el tema del coronavirus. Aunque, siguiente, ahí hemos tenido un problema. Aquí ustedes pueden ver un endeudamiento público irresponsable entre 2016 y 2019. A todas las empresas públicas se les dio 10 mil millones de dólares. Eso fue aprobado por los asambleístas que en los 14 años solo levantaban la mano para aprobar el presupuesto general de la Nación. No hemos visto ningún cuestionamiento. No sé si hay peticiones de informe, pero yo ya tengo, seguramente como en 14 años no se enteraron qué pasaba en la economía, Quieren ahora saber qué está sucediendo con la economía y qué está sucediendo con el tema del coronavirus. Que tengo más de 25 peticiones de informe para saber qué se ha hecho desde el 2004. ¿Qué ha sucedido? Parece que no han, hecho, no han cumplido su trabajo y lógicamente estamos con ese problema. Estos 10 mil millones de dólares, los asambleístas del MAS, levantando la mano, aprobaron y era plata de los bolivianos del Banco Central y de las Reservas Internacionales Netas. Si no se hubieran despilfarrado estos recursos en proyectos que en este momento no rinden, son de rentabilidad totalmente dudosa. Pueden revisar en las páginas web. Todas las empresas tienen un déficit alto. No nos explicamos cómo 10 mil millones de dólares los asambleístas del MAS le aprobaron al ex ministro Arce, al exministro Arce Catacora, ahora candidato, para que despilfarre estos recursos. Y ahora están haciendo problema, que tenemos el de coronavirus, están haciendo problema por los créditos que hemos conseguido gracias a las gestiones y la confianza de organismos internacionales en el país. Si, hubieran, si no se hubiera despilfarrado estos 10 mil millones de dólares que sacaron del Banco Central, Bolivia en este momento tendría el dinero suficiente para atender el, el coronavirus o el COVID-19. Y si no estuviéramos con los créditos parados en la Asamblea, en este momento estaríamos nosotros con muchos problemas. Si ustedes se dan cuenta, al no tener esos recursos, de, de recursos externos, Quiere decir que ellos en 14 años no tuvieron la capacidad de gestionar los créditos que nosotros hemos podido gestionar en un lapso de tres meses. Porque prefirieron sacarse la plata del Banco Central con un simple artículo y con la levantada de manos de los, de los asambleístas del MAS, lo cual es un daño mayor al que está haciendo el coronavirus en este momento al pueblo boliviano. Ha sido más dañino. Tener al candidato Arce Catacora sentado en este ministerio más dañino que el coronavirus que ha ocasionado el daño a todo el país por este despilfarro de recursos. Seis veces más plata se ha gastado y se han endeudado. Le voy a dar un ejemplo. Es como que a usted le aumenten de mil dólares a cinco mil y encima vaya al banco y se preste cinco veces más la plata de su sueldo. La deuda externa, el 2007 a diciembre, eran 2.200 millones de dólares. Y al 2019, cuando dejó el MAS, eran 11.200 millones de dólares. Cinco veces más deuda. Tuvieron cinco, meses, cinco veces más ingreso. Cinco veces, eh, cinco, cinco veces más ingreso. Y encima se endeudaron cinco veces más y se sacaron 10 mil millones de dólares del Banco Central. Esto es lo que queríamos hacer en la rendición de cuentas. Que hemos tenido que trabajar directamente dentro con la nueva gestión de la presidenta Yanine Por eso es que el candidato Arce Catacora, en este momento, está siendo de un terrorista financiero, utilizando a un periódico, como es La Razón, como base de su información para los ataques al gobierno. Y en las entrevistas anda dando cifras que no son las reales, las cuales se las vamos a ir presentando totalmente para que vean cuál fue la mentira de 14 años en este caso. ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros como gobierno? Primero, siguiente, un endeudamiento público responsable, tener... Un programa, básicamente, de lo que corresponde a un programa fiscal financiero que se hizo antes de la pandemia y controlar todo este despilfarro de 14 años y el bloqueo actual que tenemos de la Asamblea Plurinacional. Seguramente están pretendiendo que al no darnos esos recursos, porque nos preguntan dónde ha ido a parar esa plata, queremos decirles de que hemos ido a pagar en este momento para aclararles a los asambleístas, por lo que veo, no leen el periódico, no ven las redes sociales. Por eso digo, creo que son asambleístas que están obnubilados todavía con los 14 años de una supuesta bonanza que no existe y que aprobaron de todo. Y este programa fiscal financiero nos ha permitido equilibrar y dar estabilidad al país, que en algunos otros países están con algunos problemas. Les, les contesto a los asambleístas. Primero, para acompañar todo el problema de la salud, tuvimos que ejecutar un programa social específico de pago de bonos, totalmente transparente. Otro dato, los 10 mil millones de dólares que se gastaron del Banco Central, se lo hizo sin licitaciones públicas, se la hizo con invitación directa y llave en mano, beneficiando a pequeños grupos económicos que estaban alrededor del gobierno y suponemos también del actual candidato, porque no encontramos otra razón para haber soltado tanta plata con tanta facilidad, siendo que el país... No se beneficiaba porque ninguna empresa en este momento está dando ningún resultado. Volviendo al tema de la rendición de cuenta que hacemos. Vamos a pagar en bonos 677 millones de dólares. Señores asambleístas, más credibilidad tenemos con los organismos internacionales y con el pueblo boliviano que hasta este momento ha recibido 9 millones de 600 mil pagos directos, plata del Tesoro General del Estado directamente al banco y del banco directamente al beneficiario. 9.600.000, esperamos que hasta el fin de semana vamos a pasar los 10 millones de personas que se benefician de 600 millones de dólares, algo que jamás transparentemente pudo hacer la anterior gestión teniendo seis veces más plata. Ese es el primer beneficio. ¿De dónde salen estos 677 millones de dólares? ¿Del apoyo externo, del crédito del Banco Central? ¿O pretende la Asamblea que demos un gasolinazo como dieron ellos en el 2010? ¿O que subamos el precio de los combustibles o que subamos los servicios básicos? Si eso quieren hacerlo ellos desde el Parlamento, que lo hagan. Nosotros como gobierno responsable no lo vamos a hacer, necesitamos de esos créditos para cubrir los gastos que se han hecho. 677 millones de dólares en bonos que ha llegado directamente a la población. No han habido aquí maletines de ningún tipo llegan, llevando pagos de bonos o alguna cosa. Transparencia total, que es lo que ha pedido la presidenta Yanine Áñez. Y ahí está. 677 millones de dólares. Tenemos... En servicios básicos, estamos pagando el 100% de la luz a más de 2 millones de hogares, 112 millones de dólares. Y también en los créditos a empresas y apoyo al empleo, que son 503 millones de dólares. Son 1,292 millones de dólares, que los hemos tenido que sacar en parte del ahorro, en parte de crédito del Banco Central, y también vamos a agradecer a la cooperación internacional que está confiando en la transparencia de esta gestión. Porque para mí hubiera sido fácil lo que hizo el cajero candidato, recurrir al Banco Central y sacarme la plata del Banco Central y dejar a los bolivianos sin respaldo para todo lo que es su operación y todo lo que es el sistema financiero. Estamos siendo muy serios con el manejo de la economía y aquí cuando vemos a un candidato desesperado, tratando de crear problemas y dando instrucciones a, a la Asamblea, porque ¿qué dijo el presidente de la FAM? El candidato Arce Catacora nos ayudó a que nos devuelvan 200 millones de dólares de lo que es el IDH. Señores, ese mismo candidato cuando era ministro le quitó 517 millones de dólares a ...los municipios, universidades y gobernaciones... ...que era plata para salud y educación... ...y aparte, este mismo cajero candidato... ...también le sacó a las gobernaciones del 2008 al 2019... ...más de 4 mil millones de dólares que era también para la salud... ...lo cual muestra que el candidato, la salud no le interesaba en nada... ...porque los recursos del IDH que eran para salud y educación... ...se los sacó a las gobernaciones... A los municipios para traérselas a cubrir el déficit del Tesoro General del Estado y despilfarrar los recursos que eran para la salud. Por lo tanto, esos discursos de que de dónde están sacando los recursos o en qué van a gastar, señores asambleístas, aquí están, en qué estamos gastando. Y ahora, esos 517 millones de dólares que le confiscaron desde el 2016 a universidades, municipios y gobernaciones y lo pusieron en una cuenta del Banco Central. Es un supuesto incumplimiento de deberes, porque le sacaron plata que era para salud y educación, para guardarlo en un banco, no sabemos con qué objetivo. Por lo tanto, queda demostrado que la política del cajero era simplemente dejar sin plata a las regiones, que es el problema que tenemos ahora. Y ahí tenemos el reclamo. Y ahí está el presidente de la FAM que dice que les ayudó. Bueno, ¿por qué no, por qué no en su momento dejó trabajar? a las instituciones, a las entidades territoriales autónomas con su plata y fue tomando las medidas en el nivel central o recurrir a organismos internacionales como estamos haciendo nosotros, con total transparencia. Todos los créditos son aprobados por la Asamblea y todos los gastos también van a ser aprobados. Por lo tanto, aquí tenemos 1.292 millones de dólares que ya el gobierno, independiente de lo que hemos gastado en salud en este momento, quiere decir que con la crisis que tenemos el problema hubiera sido mayor si no hubiera habido una presidenta como Yanine Áñez que le da certidumbre al mundo, le da certidumbre a los organismos y tenemos el apoyo. Por lo tanto, señores, a partir de acá, con esta rendición de cuenta que estamos haciendo, queremos también llamar a la reflexión, porque aquí hay muchos, no quisiera decir Delitos, sino errores en los asambleístas que dejaron sin plata a universidades, municipios, gobernaciones y sobre todo a las gobernaciones con más de 4 mil millones de dólares que les confiscaron y que pretenden ahora que el gobierno solucione en siete meses lo que ellos desestructuraron, desinstitucionalizaron y confiscaron en un lapso de aproximadamente 14 años, teniendo seis veces más plata. Por lo tanto... Señores, lo que va a seguir haciendo el Ministerio es transparentar todos los números. Y con dato que aparezca el candidato, le vamos a sacar los datos que le hemos, dado, le hemos estado dando en 14 años a todo el gobierno del MAS y todo el gasto. Y lo que estamos haciendo como gobierno, y es la instrucción de la presidente, es mirar para adelante, ya hay una fecha de elecciones, y lo que queremos entregar es un país con estabilidad económica y con recursos para que el nuevo gobierno que venga tenga por lo menos una holgura y esta estabilidad y este crecimiento podamos recuperarlo y que el impacto del coronavirus sea en menor proporción. Con estos antecedentes, ahora vamos a entrar también en lo que hemos trabajado dentro de lo que es el propio ministerio. Entonces, ¿Qué hemos hecho? Los bonos que se están pagando, nadie toca un peso. El overhead, o sea, el gasto que se hace para pagar, el, para pagar estos bonos, no alcanza a más del 2%. Es mínimo el gasto. Antes, para pagar el bono Juancito Pinto, se llegó en algún momento hasta 16%. Después bajó al 4%, estuvo en el 5%, no sabemos por qué se gastaba tanto en ese sentido, pero estamos con 2%. Y en los bonos, esto para que, si los asambleístas del MAS dicen en qué van a gastar la plata, aquí están 9.116.000 beneficiarios del primero de abril al 10 de junio. Esos son en 45 días hábiles. Si ustedes se fijan, hasta este momento son 9.600.000, esto fue al momento de la presentación de lo que era la rendición. La renta dignidad, que dijeron que si viene otro gobierno le van a quitar los bonos, no señores, lo que vamos a hacer es mejorar la entrega de lo que son los bonos, porque con la renta dignidad hemos beneficiado 2.183.000 personas, con el canasta familiar que son discapacitados que son las personas mayores de 60 años, que son sobre todo discapacitados, que son mediano y grave. El, el gobierno anterior no quiso a los, media, a los de a los de daño medio pagarles, mediano, no les quiso pagar, porque eran insensibles, como siempre. No sabíamos dónde iba la plata, como ustedes pueden ver, había mucho dinero, pero este tipo de bonos no los pagaban. Tenemos también en este grupo de la canasta familiar las madres gestantes del bono Juana Azurduy, que tienen dos años, tienen el, su canasta familiar. Además tenemos el bono familia, que estamos por los 2.674.000 personas. Y este bono familia hace que el beneficiario, el niño que tiene usted en colegio, beneficia a toda la familia. Y si usted es soltera, si usted es viuda, si usted... Eh, pague impuestos, no pague impuestos, si es formal, no es informal. Si usted tiene un hijo en el colegio, tiene el beneficio. Esa es la manera del impacto que con el niño se benefician tres, cuatro personas de su familia. Entonces, eso, había un segmento muy fuerte que no recibía ningún beneficio del gobierno. Y por eso se crea el bono universal de aquellos que no reciben, porque hay mucha gente informal, hay mucha gente que está sufriendo el tema del COVID-19 y hay que agradecer al pueblo boliviano porque hemos sido el 96% de tener una cobertura, eh, de acatar las, las cuarentenas que determinó el gobierno. Todo mundo está con problemas, Bolivia no es una isla y con esto los beneficiarios hasta este momento Van a estar en 9.600.000 pero esperamos que vamos a estar pasando de los 10 millones con lo cual estaríamos llegando al 90%. Y de estos bonos los más beneficiados son aquellas familias de pobreza extrema están recibiendo su bono, las familias de pobreza moderada están recibiendo su bono es una mejor distribución de recursos y no tienen que estar preguntándole a nadie si está en la base de datos, simplemente es ir al banco, no tienen que consultar con nadie y vamos a llegar a 10 millones de personas con un monto de 677 millones de dólares. Lo mismo en los servicios básicos y en todo lo que se refiere a esta política ha tenido una gran aceptación por la transparencia con que se han realizado estas operaciones. Ni un peso ha ido a ningún lado, a ningún bolsillo, a nada, sino del beneficiario final. Ha recibido su dinero y en un lapso de máximo 50, 55 días, lo cual esa inyección de recursos, que son más de 4 mil millones en bolivianos, lógicamente ha permitido también que mucha gente que dejó de trabajar pueda tener de una u otra manera un ingreso para avanzar y luchar con, con el pueblo boliviano y con el gobierno contra el coronavirus. Esta política ha sido muy bien vista por la transparencia y por los organismos internacionales, por eso tenemos al Banco Mundial, tenemos a, a que agradecer al Banco Mundial, agradecer a, a, a la cooperación francesa, agradecer también al BID, agradecer a, a la CAF que nos han dado de una u otra manera el espaldarazo porque yo quiero decirles que esto de endeudarse no es una decisión de, de José Luis Parada como ministro ni de Yanine Áñez como, como presidenta, simplemente es lo que están haciendo todos los ministros de Economía de Latinoamérica y todos los gobiernos. Hemos entre el, el Fondo Monetario ha entregado créditos a 70 países. Nosotros somos los únicos que no estamos pudiendo utilizar el crédito por el bloqueo irracional, político y sobre todo discrecional por parte de la, de la Asamblea. Porque aquí estamos viendo un gasto de 1.292 millones de dólares y son 37 millones de dólares que van a apoyar también a todo lo que es el diferimiento de pago a, a la banca, al pequeño, mediano productor, pero están en un bloqueo que yo diría cavernario con relación a la pelea que tenemos en este momento contra el coronavirus. Seguramente eso tendremos que hacer las, las gestiones correspondientes y sobre todo los reclamos, inclusive a nivel internacional, porque es el único país que está bloqueando créditos ...contra la lucha contra el coronavirus. Y también han sacado una ley... ...en la cual se supone... ...que eh, no se puede recurrir a bonos externos. Yo pregunto... ...señores asambleístas... ...¿qué medidas van a tener ustedes... ...para que generen recursos... ...en este momento... ...y sobre todo... ...no dejemos en algún momento de... ...pagar, por ejemplo... ...algunos programas y proyectos... ...que todo mundo exige. Entonces... Creo que la discrecionalidad con que aprobaron los recursos de más de 10 mil millones anteriormente y seis años de presupuesto con déficit fiscal, estamos mostrando la racionalidad con que este gobierno está manejando los recursos. Los escasos recursos que se tiene y escasos recursos por todo el despilfarro que ustedes como asambleístas así lo permitieron y en algún momento lo tendrá que juzgar el pueblo boliviano, porque algo que tengo que decirles, la posición que tienen de cortar los recursos es cavernaria con relación a la magnitud del problema que tenemos con el coronavirus en Bolivia. Y bueno, ¿cuál es el estímulo fiscal? Bolivia es el segundo país, al igual que Perú, en todo lo que es estímulo financiero y estímulo monetario. Quiere decir que hay un gran esfuerzo del pueblo boliviano y sobre todo del gobierno boliviano, en que los recursos estén disponibles. Creo que aquí lo que hay que tener una claridad es que tenemos que seguir buscando los mecanismos de equilibrar la salida del COVID y también la salida económica, que es lo que ha hecho el gobierno, mantener esta estabilidad, no dejar de pagar ningún compromiso, hemos postergado sí algunos, porque no había otra manera. Proyectos que no eran prioritarios, que primero estaba la salud y también el tema sueldos y salarios y algunos gastos que son indispensables para el país, que es lo que nos ha dado la tranquilidad. Y ha dado la tranquilidad también a los organismos internacionales para que nos sigan aprobando estos créditos por el tipo de medidas que hemos ido tomando en política social, que son muy novedosas a nivel latinoamericano, y eso podemos decirlo, y eso es lo que nos han dicho. Este estímulo fiscal y monetario es lo que nos está permitiendo también ahora trabajar en lo que es la salida con un programa especial de lo que es la reactivación económica. Reactivación económica que cuesta mucho por las condiciones internacionales que tenemos a los años anteriores, pero confiamos en que se van a poder mantener y confiamos también en que vuelva la cordura a los asambleístas porque creo que en este caso el pueblo boliviano y los sectores a los que están afectando van a tener que ir a reclamarles directamente porque les estamos mostrando dónde va la plata que es a más de 10 millones de bolivianos, a todo lo que son programas y proyectos, porque el presupuesto general de la nación que ustedes asambleístas aprobaron, 30% no tenía fuente identificada. Y con la medida que han tomado, están eliminando una fuente que el cajero candidato puso para cubrir temas de inversión, que son los 1.500 millones de emisión de bonos. Por lo tanto... Queda bajo exclusiva responsabilidad de ustedes. Cualquier desfase económico que se presente, tendremos que ir a reclamarles directamente a ustedes y esperemos que tengan el justificativo y el nuevo plan que pretenden aplicar de lucha contra el coronavirus al tener cuestionamientos de lo que se está haciendo en este momento en el manejo de las finanzas. Aclaramos. Dejaron un hueco de más de 18 mil millones en el Tesoro General del Estado, dejaron un déficit de seis años, un déficit comercial de cinco años. Y alguna vez el candidato dijo, es un déficit positivo. Señores, yo no conozco la yesquera positiva o cuando usted no tiene algún dinero en el bolsillo. No conozco esa yesquera positiva. Por lo tanto, queremos volver a la cordura. Esta rendición de cuenta que hacemos es por una sencilla razón. Vamos a transparentar todos y cada uno de los casos que existen. Estamos viendo también el análisis de la gestora en el tema de lo que corresponde a las pensiones. Vamos a tener, vamos a tener también una revisión, la rentabilidad está mejorando, vamos a cuidar el recurso. Y vamos... Primero, a modernizar todo lo que es el tema de contrataciones. Se acabaron en los 14 años las contrataciones para beneficiar solo a un grupo económico, alrededor no sé de quién, donde hacían, licit sin licitación, adjudicaban llave en mano, miles de dólares. Les doy solo dos ejemplos. Planta de urea y amoníaco, la planta separadora de líquidos. Entonces, y estaban programando... 13 mil millones para la de polipropileno, otro negocio que gracias a las denuncias que en su momento hizo el, el senador Ortiz, se frenó. Esos recursos que aprobaron, ya que no quieren aprobar los otros recursos, lo estamos enviando a la, a la Asamblea para que aprueben. Esos 13 mil millones de bolivianos que aprobaron para polipropileno, que iba a ser otro fracaso, que el Banco Central asigne los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para poder seguir cubriendo todo lo que son los programas, proyectos de inversión, para cubrir los recursos que se programaron en el Presupuesto General del Estado y que no existen y no van a existir, porque el presupuesto también tenía mucho de ilusión, de proyecciones que no iban a llegar nunca. Por lo tanto, estamos tratando de sincerar las cuentas nacionales pero necesitamos también una coordinación de poderes porque, caso contrario, tendremos con los sectores irles a reclamar porque no aprueban los créditos ni los, sobre todo, los mecanismos que dentro del marco legal vigente el gobierno está utilizando y que ustedes discrecionalmente, sin informes técnicos, sin informes presupuestarios, sin informes financieros y sin informes legales, están negando la posibilidad al pueblo boliviano de tener los recursos para poder luchar contra el coronavirus y esperemos que ustedes tengan una opción distinta al despilfarro, a la corrupción de los 14 años anteriores. ¿Cómo vamos a modernizar esto? Gestionar la ley de adquisición de bienes, obras y servicios del Estado bajo un enfoque de eficiencia. Mejorar la transparencia y la gestión de las compras incorporar la subasta electrónica, convenios, convenios marco, automatización y también contar con la institucionalidad que en 14 años se la perdió, señores. Porque no puede ser que asambleístas que solo levantando la mano aprueben seis presupuestos generales de la Nación con déficit fiscal y no pidan ni una vez una fiscalización y aprueben 10 mil millones de dólares con un simple artículo en una ley financiera atropellando y violando la Constitución y la ley de bancos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es recuperar la institucionalidad de la hacienda pública en Bolivia y esta va a ser la manera con informes periódicos. Hemos visto que tienen peticiones de informe, que están pidiendo también en algún momento interpelaciones. Estaremos el momento en que ustedes lo definan para estar y mostrarles Todas las cifras de los 14 años y dónde fue a parar una plata, tal vez nos pueden explicar ustedes que aprobaron todo. Pero el pueblo boliviano no la tiene clara dónde fueron a, pa a parar tal cantidad de plata que son más de 200 mil millones de dólares que por lo menos estaban inscritos en el presupuesto. Por eso, esa recuperación de la institucionalidad de la hacienda pública va a continuar con estos informes periódicos con relación a la situación económica. Siguiente. También vamos a hacer eh, la creación del servicio de gobierno electrónico, emitir la calificación de años de servicio a través de plataforma y una herramienta sencilla para que todo mundo pueda conectarse directamente co por internet. Porque algo que nos ha enseñado esta pandemia es que desde las casas podemos trabajar. Entonces estamos trabajando básicamente en crear un sistema en que la eficiencia tanto de la población boliviana, los servidores públicos, los servidores privados, puedan eh, trabajar y sobre todo establecer una nueva forma más eficiente, más productiva, de mayor productividad en todo lo que son las horas laborables, inclusive, perdón, desde su hogar. siguiente La creación de las mejoras programadas del servicio de atención vía internet, que es lo que está haciendo también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y todos los ministerios, porque lo que queremos también es contar con una base de datos de municipios para abarcar mayores usuarios, cosa que no estén viniendo del municipio, estén que en reuniones, no se tengan que trasladar, sino hacerlo mucho más ágil todo el tema de decisiones, reducir tiempos de espera en el proceso de elaboración, optimización del procedimiento, y sobre todo también establecer claramente que el gobierno electrónico, es un avance muy grande y el desarrollo tecnológico también tiene que ser, de una u otra manera, un beneficio que salga de este problema que hemos tenido con la pandemia y es lo que nos está enseñando el mejor uso de la tecnología. siguiente Vamos a transparentar el tema de las pensiones, evolución de los cotizantes, cómo están, tratar de darle una certidumbre, las, todo lo que son los... Eh, los rendimientos han subido, por lo tanto, con relación a años anteriores, y darles la certidumbre de que los recursos están bien resguardados. Ese es un tema que en pensiones nos encontramos, con que se compraron, se compraron software, uno por 5 millones primero, se pagó tres y después se estaba haciendo una licitación, si no me equivoco, por 11 millones de dólares, eso lo voy a verificar, y el software nunca llegó, pero sí llegaron las compras que eran el tema del hardware, o sea, todo lo que son eh, los ordenadores y todo lo que se refiere a la maquinaria, que no sirve si no tiene el software, pero así se despilfarraban los recursos que estaban a cargo del cajero, candidato ahora del MAS. Siguiente. Hemos también trabajado, y esto es bueno conocer y para que los asambleístas se den cuenta, hemos creado incentivos tributarios para emprendimiento de ciencia y tecnología. Y también hemos creado incentivos porque hemos dejado de cobrar el impuesto a las utilidades, que la, las, el impuesto a las utilidades es el impuesto, el impuesto de mayor ingreso para el Estado, efectivamente afecta a municipios también y universidades, estamos viendo de solucionar este tema, pero ha sido la manera también de ir colaborando con todo lo que son el pequeño, mediano y grande productor. Entonces, ese es otro tenemos la presentación de un proyecto de ley de alivio tributario, promoción de exportación de servicios. Tenemos también que en la economía digital tenemos eh, avances que en los últimos años requieren de un sistema más moderno, de manera más efectiva para el desarrollo, sobre todo, de uso de la tecnología. Se están efectuando distintos incentivos tributarios orientados a generar ahorro impositivo. Hay muchas experiencias de otros países eh, tengo entendido que Naciones Unidas tiene un, tiene un programa especial y la promoción de exportaciones con mayor valor agregado. Aquí el gobierno nacional, acuérdense que antes se manejaban con, con cupos de exportación cuando habían excedentes, otra política cavernaria, eh, parece que es una tradición de manejar ese tipo de de políticas que tenía el anterior gobierno, que perjudicó en más de 4 mil millones en 10 años estos cupos de exportación a todo el sector exportador. Y básicamente eliminar el uso político del sistema tributario, donde agarraban al que no pensaban igual que uno, comenzaban a hacerle las fiscalizaciones, presionarlos, aumentarle las multas. Por lo tanto... Todo esto es parte de una institucionalización de la hacienda pública que en 14 años se ocuparon de desinstitucionalizar. Siguiente. Bueno, hasta ahí todo lo que tenemos. Creemos nosotros que esta rendición de cuentas, vamos a seguir haciendo presentaciones periódicas con todos los datos que hay y sobre todo que vamos a tratar de orientar este ministerio va a sacar las cifras totales, la realidad de la economía, para que la, para que la parte política, los candidatos, eh, puedan también tener los elementos de juicio para establecer un programa, un programa económico, que durante 14 años nunca se lo vio de ninguno de los lados, solo se vio despilfarro de recursos y tampoco hubo una oposición muy digamos, eh, que califique la situación económica del país, porque aquí hemos revisado, por ejemplo, un último dato. Hemos revisado la correspondencia del, del ministro y del ministerio con relación a la, a la prensa, y creo que hemos encontrado que son un promedio de 20 cartas mensuales que se enviaban a los, a los medios cuando reclamando por noticias económicas de todo tipo, vamos a hacer un inventario y se las vamos a presentar en detalle, porque alguien decía algo y comenzaban las cartas, el medio, ¿por qué publicó esto? Siendo que no le preguntó al ministerio, el ministerio aclara, creo que tenía muchos redactores, voy a sacar toda esa información, para ver cuántas cartas querían coartar la libertad de prensa, que en este momento todo mundo habla, de lo que es economía y la razón ahí que va rayando en lo que es un periodismo ya de terrorismo financiero sabemos la tendencia política que tiene porque hasta hasta hizo una traducción mala del Fondo Monetario dando una idea falsa sobre lo, las decisiones que había tomado el gobierno así que le pedimos seriedad en todo esto del manejo de la información económica revisen la información económica que circula de otros países y van a ver que acá con la transparencia que hay, lo que estamos haciendo es buscar una estabilidad y buscar los mejores mecanismos de transparencia para que todo el pueblo boliviano pueda conocer y sobre todo se puedan plantear programas y proyectos, sobre todo programas de gobierno en el tema económico que 14 años no existió para tener una salida precisa. Estamos trabajando en lo que es mantener estabilidad y con el COVID, que no estaba en el libreto de ninguna economía mundial y está trayendo problemas a todos. Estamos haciendo todo el esfuerzo, hemos emitido más de 60 decretos, pueden haber errores, pero eso sí, la buena voluntad, toda la, toda la capacidad que podamos tener como profesionales y la capacidad sobre todo, y la guía de la presidenta Yanine Áñez que tiene que estar soportando todo tipo de ataques, esto es parte del gobierno, creo que hay que comenzar a ver de otra manera, porque a nivel mundial, todo el mundo está pensando primero en un acuerdo de cómo sale del COVID para poder alcanzar otra economía, poder alcanzar otro tipo de producción y sobre todo establecer un nuevo modelo de desarrollo que, el COVID nos está mostrando, necesita de mucho ingenio, mucho esfuerzo y mucha concertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Ha llegado algunas preguntas a través de la plataforma de, del Zoom y también de las redes sociales. La, la primera que dice de Rafael Boyan, IPFB tenía más recursos en sus cuentas de caja y bancos. Por tanto, no necesitaba el préstamo del Banco Central de Bolivia. Entonces, ¿por qué se prestó? Perdón. No. Y PFB tenía más recursos en sus cuentas de caja y bancos. Por tanto, no necesitaba el gobierno el préstamo del Banco Central de Bolivia. Entonces, ¿por qué se prestó? A ver, lo primero que le tengo que decir es que el día que usted no pueda cargar gasolina usted va a ser el primero en protestar y se va a salir a la calle a protestar, a la calle del surtidor a protestar porque no hay gasolina. Si yo le saco la plata de Yacimientos, dejo sin combustible al país. O tal vez, tal como la Asamblea estará buscando, acuérdese, el 2010, Yacimientos tenía plata, el Tesoro tenía plata y largaron un gasolinazo de 80%. O sea, nosotros no vamos a entrar... A ese nivel. Yo no voy a utilizar la plata que tiene yacimientos, que puede ser para exploración, puede ser para, para compra de combustible, para otros menesteres. Nosotros estamos utilizando, y le agradezco la pregunta, estamos utilizando un mecanismo constitucional que está en la ley, porque para mí sería muy fácil lo que hacía el cajero. Anterior, Arce Catacora. Sacarle la plata a yacimientos y entregarle bonos. O sacarle a pensiones y entregarle bonos. Porque no tenía la capacidad ni siquiera de negociar con el Fondo Monetario con algún organismo. Que no, me, no venga con el tema de la soberanía. Soberanía es mantener una estabilidad en crisis. No despilfarrar el recurso y gastarse seis veces más plata para que en este momento no tengamos ni salud, ni educación, ni seguridad ciudadana. Entonces, si yo hubiera utilizado irresponsablemente los recursos de yacimientos, hubiera tenido que decir señores, búsquense combustible donde sea. Entonces, hay dos aspectos fundamentales acá en la estabilidad. El tema de combustible y energía, que está totalmente cubierta, y el tema también del gasto público en este momento, y los recursos que tienen que ir a los programas y proyectos de inversión de proyectos que sean rentables, no de proyectos políticos para beneficiar a unas cuantas personas que estaban alrededor del poder. Otra pregunta, ministro. Jorge Pacheco pregunta. El gobierno asegura que la Asamblea Legislativa está bloqueando créditos. La pregunta es, ¿para qué necesitan y en qué se destinarán estos recursos? Primero, señor Pacheco, el presupuesto general de la Nación inventó 30% de ingresos que no existen. Y eso lo hicieron todos los años. Y si usted se fija, hemos presentado, el déficit fiscal creció de 3.4 a 8.1, prestándose plata del Banco Central, prestándose plata, en algunos casos cubriendo con créditos chinos. Y sin COVID, se prestaron 10 mil millones de dólares del Banco Central. Y no tenían la emergencia del COVID-19. No tenían la reducción del precio de materias primas. No tenían la reducción de los precios de los minerales. No tenían tampoco que dar incentivos con el tema de los impuestos. Y le vuelvo a repetir el dato. Los bonos que van a llegar a 10 millones de personas son 677 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? ¿Un gasolinazo? ¿Eso es lo que está pretendiendo? un gasolinazo, o ver cómo volvemos a tocar el tema del Banco Central. Entonces, que cuando nosotros buscamos fuentes de ingreso, yo le pregunto a usted, le bajan 30% de su sueldo, usted tiene que decidir qué deja de gastar. Bajémosle 30% de su sueldo a partir de ahora, que es lo que teníamos en el presupuesto. Entonces, son, 200, son 327 millones. 677 millones son solamente para los bonos. Sueldos y salarios son 500 millones de dólares por mes. ¿Se ha preguntado de dónde sale? Los incentivos que estamos dando en los diferimientos de pago. Esos son como 450, 500 millones de dólares por año. Entonces, vale la pena la observación. ¿Ah? están bloqueando, porque para mí hubiera sido más fácil lo que dijo el anterior oyente, le saco la plata a de yacimientos, dejo sin combustible al país, entonces vuelvo a sacar la plata de las reservas internacionales netas y dejo el comercio exterior totalmente liberado que el que tenga dólares compre. Creo que no estamos leyendo claramente lo que está sucediendo en el país, y si se prestaron los anteriores teniendo cinco veces más ingresos, 10 mil millones de dólares y no tenían la emergencia del COVID, eso sí es despilfarro desde todo punto de vista. Lo que estamos haciendo es buscar equilibrios en las fuentes de financiamiento que se pueden conseguir y tenemos el apoyo internacional porque confían en la Presidenta Yanine Áñez. Y eso está enmarcado en la ley y son todos los mecanismos legales que podemos utilizar. Yo no voy a tener, no les voy a pedir que levanten la mano para que me aprueben eh, el gasto, por ejemplo, si lo voy a despilfarrar en cualquier proyecto como lo hicieron con las empresas públicas. Estamos siendo serios en el manejo económico y estamos tratando de ser lo más serios. Y si usted se fija alrededor, yo no veo muchas noticias económicas alrededor porque son complicadas todas, porque hay responsabilidad en lo que está sucediendo. Y el despilfarro de antes, sin COVID, no lo va a comparar con la administración que estamos teniendo en este momento. Racional y sobre todo de mucha crisis con relación a nivel mundial y nacional. Y estamos enmarcados en la ley que es legal que le corten la plata para que va a los bolivianos. Porque para mí es fácil decir, ¿sabe qué? usted no me, no me aprobó ese apoyo presupuestario, vea de dónde le paga sueldos y salarios al sector público. O vea de dónde le pagan los médicos el sueldo. Tal vez le paso esa responsabilidad a la Asamblea. Tal vez, como son más inteligentes ahora y están más fiscalizadores, pueden darnos algunas alternativas que nosotros no la conocemos. Eso sería una buena idea. Y me da una buena idea, posiblemente, le van a pasar la responsabilidad y que el siguiente mes lo paguen ellos. Y vean de dónde. La siguiente pregunta, ministro, Jocelyn Condori dice, ¿puede brindar cifras monetarias exactas a los desembolsos de efectivo que se realizaron por el pago de los distintos bonos que se entregaron a los beneficiarios? Sí, efectivamente ponerla a la lámina. Eh, gracias, Jocelyn, por la pregunta. Este, aquí. Aquí vamos, aquí tenemos el total de beneficiarios, estamos por 9.600.000 actualmente. Ahí usted usted puede ver la renta dignidad, de acuerdo al monto que tenemos de renta dignidad, la canasta familiar, también por el monto que tenemos. Estamos bordeando los 4.000 millones de bolivianos en este momento, 4.100 millones, y este dato... Lo tenemos diariamente. En este momento están pagando y ya tendríamos el dato, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Y tenemos también, y gracias a Jocelyn por la pregunta, medio millón de personas que quisieron cobrar doble. También lo tenemos identificado a cada uno, porque está con la Cámara del Banco, está cuál era del doble bono que quiso cobrar. Por ejemplo, en algunos casos... De los 3.250.000 del bono universal, si no me equivoco unos 30.000, eso tendría que revisarlo, eh, más de 30.000, 30, 35.000, cobraron en un banco y se fueron el mismo día a querer cobrar en otro banco. Más de medio millón de personas quisieron cobrar doble. Y esos son que se multiplica directamente por, por el monto del de la canasta familiar, de los bonos, que son 500, por ejemplo, el bono familia, lo mismo que el bono universal, y está el dato, totalmente transparente, y es por eso que todos estos datos se los hemos pasado, como, un, como una política social de impacto apreciable, sobre todo para los más desposeídos, que es lo que nos está dando que el Banco Mundial nos, nos, nos dé eh, dos, un crédito de 250 millones, nos dé también el... el la cooperación francesa 100 millones de euros para justamente apoyar toda esta política. Y ahí está el dato y en la página web del Ministerio puede encontrarla diariamente cuánto es el monto pagado y eso está por bancos, así que no hay nada que se maneje por otro lado que no sea por el sistema financiero. Manuel Filomeno pregunta, ¿en cuánto caerá la economía boliviana hasta fin de año en porcentaje del Producto Interno Bruto? Las estimaciones que se tienen puede estar alrededor de 5.9 millones. Estamos tratando con todos estos créditos que vienen para fortalecer temas de inversión, sobre todo cubrir toda el, el la fase del programa de inversión y recuperación que se tiene que dar, por ejemplo, en construcción de carreteras que tiene un efecto directo en el crecimiento y mantener también todo el tema de atención del sistema de salud que durante 50 años nadie lo nadie lo atendió ningún gobierno, peor 14, en los 14 años que tuvieron seis veces más plata. Usted se fija, el Ministerio de, Go, de Salud, el presupuesto nunca pasó de 300 millones de bolivianos por año. Por lo tanto, estamos hablando de, de un ministerio que nunca pesó, pesaba más otro tipo de ministerios y otro tipo de gastos o empresas. Pero la caída proyectada es esa, nosotros habíamos calculado primero que esté, eh, que tengamos un crecimiento, pero lastimosamente todo lo que está sucediendo, las proyecciones son 5.9 y todos los esfuerzos que estamos haciendo es para que esta desaceleración y esta caída no sea tan grande y podamos corregirla con todo el programa de reactivación que se está emitiendo seguramente en estos días. Las dos últimas preguntas, ministro. Román, Maquera, Mamani. ¿Cómo podemos acceder a los datos desagregados por entidades respecto al presupuesto y sus ejecuciones durante todo el periodo del 2006 hasta el presente? Ah, a ver, ese era el trabajo que hacía yo permanentemente. Está... Entre a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre a Viceministro de, Viceministerio de Presupuesto y ahí está Ejecución Presupuestaria. Ahí tiene desde el 2006 de todas las instituciones, la hemos abierto total y está permanentemente y está actualizada. Por lo tanto, está toda la información. Tengo entendido que ahí va a tener usted toda la información del presupuestado, o sea, del inicial que se llama, cómo lo hicieron, cuánto fueron aumentando el vigente y el ejecutado y el porcentaje de ejecución. Ahí puede tener de todas las instituciones. Yo hacía un trabajo en el cual lo tenía por empresas públicas, por gobernaciones, por municipios, los nueve, y también incorporábamos eh, universidades, municipios, gobernaciones y universidades. Entonces, teníamos toda la ejecución, pero ahí la puede conseguir totalmente abierta toda la ejecución presupuestaria que se tiene del 2006 en adelante, que era con la que yo trabajaba. Y hay varios artículos en los que yo, en base a esa información, fui que, fue que determiné que el 2011, si seguía el gasto como venía, iba a haber déficit posteriormente. No me creyeron. Y el 2014 empezó el déficit y no paró hasta el 2019. Pero ahí puede tener la información en la página web del ministerio. La última pregunta, ministro Patricia mariño ¿Existen algunos problemas aún de personas que aportaron a las AFPs, pero quedaron desempleadas no pueden cobrar su bono universal? ¿Cómo se está analizando este tema? Ahí tenemos un problema eh, que estamos eh, viendo, porque hay algunos que, habiendo cobrado de las AFPs, como teníamos actualizadas solo hasta enero para poder pagar, hay varios que han cobrado. Por ejemplo, tengo entendido que, algunas cooperativas igual está cruzado igual vamos a hacerle devolver porque al final están identificados todos y en estos casos sí estamos revisando para ver el tema de actualización seguramente tal vez hasta la próxima semana porque ya estamos llegando casi a la totalidad de los de los beneficiarios y estos casos sí se los va a ir analizando porque la instrucción de la presidenta es primero que se está llegando hasta el último boliviano y hasta el último rincón del país. Las Fuerzas Armadas se están distribuyendo en este momento y estamos viendo ahora cómo se soluciona este problema. Y si ustedes se fijan, esta forma de trabajo que tenemos del pago del bono es también una política social que permite identificar los grupos. Tenemos, por ejemplo, de colegios, está el ciclo inicial, primario, secundario, tenemos los discapacitados, tenemos las madres gestantes, tenemos también el, el, el tema de las personas mayores de 60 años, y con este, sacando renta dignidad, solo los bonos, estaríamos nosotros también haciendo una especie de censo rápido, porque vamos a tener toda la población boliviana viva, porque, y se puede cruzar con el padrón electoral, porque en el padrón electoral hay varios muertos, hay varios que están en el exterior, que votaron. Entonces, este, esta primera base son aquellas personas vivas que cobraron un bono. Y se lo puede comparar porque está mayor a 18 años, se lo puede identificar perfectamente a más de 18, por lo cual estaríamos nosotros pudiendo determinar un padrón electoral inicial y que le serviría al... al, al doctor romero para compatibilizar, esperemos, le vamos a mandar una nota para compatibilizar y ver si su padrón también es, eh, es confiable, porque algo que sí creo que es confiable son los datos del censo, porque ningún muerto va a, un, eh, va a cobrar un bono, porque ahí está la foto, si hay carnet duplicado también se van a identificar, que es el tema de auditoría que se va a hacer posteriormente. Y esto nos va a permitir también, como es una especie de censo rápido, Tener políticas, por ejemplo, para el ya tenemos el número de discapacitados, tenemos el número de madres gestantes, los mayores de 60 años. Entonces, podemos comenzar a trabajar con políticas específicas para cada uno de los sectores y eso eh, yo creo que lo vamos a estar subiendo a la web permanentemente para que esté la información, para que ustedes puedan trabajarla. Y también estamos con una asistencia técnica que va a venir de la cooperación francesa para eh, trabajar con lo que es la institucionalización del sistema, porque ya de esta forma usted tiene ya un mecanismo, si quiere en algún momento el que venga o alguna, algún gobierno manejar un pago de bonos, está aquí, no, no le ha costado mucho al país, eh, por lo tanto eh, es un mecanismo que ha llamado la atención también a varios países de Latinoamérica, porque estamos llegando sobre todo, a los que son pobreza extre hogares con pobreza extrema y pobreza moderada, básicamente. Perfecto, ministro. Vamos a proceder a la lectura de, de la acta de audiencia de rendición de cuentas inicial sobre el manejo de las finanzas públicas a la sociedad en general, La Paz 2020. En la ciudad de La Paz, el día miércoles 24 de junio del 2020, a horas 10 de la mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el José Luis Parada Rivero realizó la audiencia pública de rendición de cuentas inicial 2020 en cumplimiento a los artículos 235, numeral 4 y 241, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Ley 341 de Participación y Control Social, título 4 capítulo 1, artículo 33, 37 y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo número 214 de 22 de julio de 2009. De acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial número 37 quebrado 2020 de 29 de mayo de 2020, emitida por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Y en observancia al decreto supremo 42.29 de 29 de abril de 2020, que amplía la cuarentena por emergencia sanitaria y mantiene como medida la suspensión de eventos públicos y toda reunión que genere aglomeración de personas, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2020 se realizó de manera virtual a través de la plataforma Zoom con enlace en Facebook Live mediante una invitación pública y abierta a través del portal web institucional del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los participantes en el encuentro de hoy conocieron a través del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, sobre el manejo de las finanzas públicas y formularon consultas a través del chat de la plataforma virtual Zoom que fueron absueltas por la máxima autoridad, lo cual se encuentra registrada en la grabación adjunta a la presente acta. Como constancia, suscribe el presente acta el señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivera. Ministro, por favor. Y de esta manera concluye esta rendición pública de cuentas a través de las páginas virtuales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a través de la plataforma Zoom. Han sido muy gentiles. Gracias por su amable audiencia. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso.